Pues eso, el, es el octavo torneo de fútbol del Forat y, y se organiza un poco desde distintos colectivos del, del barrio, como puede ser bueno, básicamente los colectivos que comparten el Ateneo Libertad del Cascantic, que está a 100 metros del, del Forat que son el Ateneo, eh, una cooperativa de consumo agroecológico que se llama Totacuca Biu y luego una escuela libre que se llama La Piña, ¿no? Y este año entre los, no siempre se ha organizado así, pero el Ateneo siempre lo ha organizado, pero este año los, los colectivos que forman parte del Ateneo también eh, están en la organización. Básicamente se hace un poco, bueno, pues el, el Forat tiene toda una trayectoria así de lucha, de hecho de que eh, el hecho de que haya un, un campo de fútbol en el Forat fue a raíz de una lucha vecinal, ¿no?, eh, se consiguió porque el proyecto era hacer un, un parking, o sea, hubiese sido imposible que, que hoy se celebrase el torneo de fútbol, y, y entonces, es, bueno, siempre que podemos, pues eh, se hacen, se organizan cosas ahí en el, en el foral, ¿no? Y, y por otro lado pues también es, se aprovecha y se hace una especie de llamamiento así a, a todos los colectivos y, y movimientos sociales de Barcelona para, para que vengan a jugar a, al fútbol y así bueno nos encontramos en espacios más distendidos que, que no el, las asambleas o centro, un centro social o la, no, la nocturnidad no que es donde nos solemos encontrar muchas veces y, y bueno pues no sé, vienen niños, vienen mayores, vienen gente... De, de toda Barcelona, del barrio también, y hay una mezcla así que, que está muy bien. Y, y bueno, estamos todo el día y, y nada, luego hay una paella también, se hace una paella, hay una barra, cerveza y un poco más. En el forat hace un par de semanas también, por ejemplo, hay, hay, hay muchos dominicanos en el, en el barrio cerca de la plaza y bueno, nos contaron hace un mes que ellos juegan al dominó. Se ponen a jugar al dominó, ¿eh? salgan su su mesa y se ponen a jugar en la plaza al dominó. Pues pasó una pareja de, de municipales y les quitó la mesa, les quitó las fichas del dominó y les dijo que no podían jugar en el, en el forat al dominó. Se supone que hay una normativa de civismo que según la cual no puedes hacer un uso intensivo del espacio. Y hacer uso intensivo del espacio es que cada día tú saques tu tabla, tu mesita y tus fichas de dominó y te pongas a jugar, ¿no? Y bueno, una chorrada. Y, y bueno, nos vinieron a contar y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un torneo de dominó para reivindicar un poco que vamos a jugar al dominó cada vez que nos dé la gana, ¿no? Y eso, hace un par de semanas, pues hicimos así con, sobre todo era el colectivo de gente dominicana, que son, es como un deporte nacional ahí en Santo Domingo parece ser, o en República Dominicana. Sí. Y, y bueno, eso es lo que hicimos a lo, lo más, lo, lo anterior a eso, hace un par de semanas, y hicimos ese proyecto.